Nuevamente, eh, victimados por Gonzalo Sánchez, porque así nos sentimos que un hombre nos está nos esté demandando en ese sentido. Eh, es una pena, ¿no? Cómo está la justicia, me parece, al revés, ¿no? Primero tendría que terminar el proceso... Eh, porque no ha acabado el proceso que nosotros hemos iniciado. Estamos en la etapa de apelación que se ha presentado el día viernes y tenemos eh, un plazo de más o menos unos meses para poder eh, tener una respuesta o una audiencia, por lo menos una audiencia inicial de aclaración para febrero o marzo del, del próximo año. Eso es eh, en cuanto a los plazos. Entonces, si, si eso no ha terminado, entonces no habría razón, no tiene sentido. Y en el peor de los casos, si eso procediera... del desde el sancimiento que nos está pidiendo por los daños y perjuicios, por gastos de abogados, eh, él tendría que venir aquí a cobrarnos, ¿no? en realidad. Los familiares de las víctimas de octubre de 2003 serán procesados por el supuesto delito de daños y perjuicios cometidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y exministro Carlos Sánchez Berzaín por los gastos erogados en su defensa. No hay contrademanda, no hay otro juicio, es una petición, una moción para cubrir los gastos. Y aquí en Bolivia, si pierdes un caso... A veces tiene que pagar los gastos de, del otro lado. En los Estados Unidos no es así. Nuestra ley es muy clara. Si ganas y si pierdes, pagas tus propios gastos. Es muy claro. Entonces, eh, según nuestra ley, los, las víctimas no tienen que pagar. En el mes de abril, un jurado de la Florida, Estados Unidos, encontró culpables a Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro, Carlos Sánchez Berzahín, de haber urdido un plan operativo para matar al pueblo en las revueltas de octubre, del 2003. Ese levantamiento popular ha tenido como origen la oposición del pueblo alteño a que se venda gas a California a través de un puerto chileno. Sin embargo, el pasado lunes, los familiares de las víctimas de octubre negro del 2003 denunciaron que serán procesados por el supuesto delito de daños y perjuicios cometidos contra las exautoridades por los gastos erogados en su defensa. Bueno, hemos respondido a la corte explicando la ley de los Estados Unidos es muy clara, que, que los que han perdido no pagan todavía hay una apelación y si quieren usar la ley boliviana, la verdad es, yo creo que la gente de Bolivia va a decir bienvenidos si quiere venir aquí para enforzar eso, pero en los Estados Unidos no es la ley. La ley boliviana es diferente que la ley norteamericana. Los familiares de las víctimas de la masacre iniciaron un juicio contra las ex autoridades por las muertes de 2003. En primera instancia el jurado de la corte había determinado que Goni es culpable y le conminó a pagar 10 millones de dólares a los familiares de las víctimas. Sin embargo, días después el juez James Conn revirtió la decisión y sentenció que no hubo responsabilidad del expresidente en el caso. La crítica es generalizada en el oficialismo y la oposición. Es un cinismo absoluto lo que hay hecho eh, Gonzalo Sánchez de y Sánchez Versailles. ¿no? Eh, imagínense, ellos son los autores intelectuales y directos de la masacre de octubre de 2003. Y ahora pedir plata después de haber matado gente realmente es un cinismo absoluto. Eh, pensábamos que con la edad eh, Sánchez de podía estar un poco más sensato. Es muy doloroso que justo en octubre Justo en estos meses cuando eh, todos los bolivianos y bolivianas tenemos en la mente eh, aquellas muertes provocadas por una violencia de Estado a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada, eh, ahora quiera Gonzalo Sánchez de Lozada convertirse en la víctima de eh, esa, ese momento histórico. Nosotros con muchísimo dolor... Eh, escuchamos esa noticia, eh, tenemos la esperanza de que no prospere ese proceso. Casi 15 años pasaron desde la renuncia a la presidencia de Bolivia de Gonzalo Sánchez de Lozada un 17 de octubre del 2003 y su huida hacia Estados Unidos. Sin embargo, se necesitó 34 días de movilizaciones de más de 400.000 personas a nivel nacional, casi 70 personas fallecidas y más de 400 heridos para que el presidente renuncie y se haga la sucesión presidencial a Carlos Mesa, quien por cierto se negó a dar su testimonio contra Lozada en el juicio instaurado en Estados Unidos.